Bueno, es básicamente tema introductorio, ¿no? de todas las cosas que podemos hacer. Eh, como mencionaban, eh, estaba, yo soy parte de la comunidad de WordPress, pero está bueno esto de... Nosotros llevamos muy bien con la comunidad de Drupal. está bueno esto de, de cambiar espacios, nosotros solemos invitar a los chicos a que den charlas en los meetups de WordPress también, porque vamos a tocar ese tema, aunque sea muy por arriba, ¿no? De esta guerra de CMS, de cuál es el mejor y demás, y me parece que eh, sumamos cuando nos acordamos entre unos y otros. Entonces, vamos a charlar de emprender con gestores de contenido. ¿Son todos programadores aquí? ¿Hay alguien que no programe? No, todos programadores, todos. Peritos, está bueno, yo no soy programador, pero de todas maneras, si algunos, como algunos no manifestaron que tienen experiencia con gestores de contenidos, entonces vamos a ver el potencial que tiene hecho para gente que no es programadora y si programa, el potencial es mucho mejor aún. Recuerda esto, ¿no? las primeras páginas web, seguramente hemos navegado cosas similares. ¿sí? O en 1991, esto de es 1992 me parece, pero así navegamos por la web y de a poco ¿sí? fuimos, fuimos eh, implementando imágenes eh, contenido era muy pesado, el de navegar y demás. Pero ¿cómo llegamos desde acá hasta los gestores de contenido? Llegamos porque las páginas web se fueron transformando en portales porque esos portales necesitaban gran cantidad de contenidos y esa gran cantidad de contenidos debía ser administrada por múltiples usuarios. ¿Sí? Entonces de esa manera se eh, necesitaban soluciones más robustas por supuesto que las primeras revistas o portales digitales que más fueron pegando como CNET y otros fueron desarrollando su, su propia plataforma, que era un gestor de contenidos. Y de ahí es más, ¿sí? hasta el día de la fecha, se está expandiendo como lo conocemos a todos estos que acabamos de mencionar, ¿no? los sistemas de gestión de contenidos. Desde que ustedes ya la mayoría no entonces lo saben, que son los gestores de contenidos. Pero bueno, software, comunicación. Que es de fácil y rápida instalación, basada en PHP y base de datos, como MySQL, por ejemplo, que nos proporciona una página web o blog básico cuando la instalamos y que en minutos ya podemos empezar a publicar contenidos. Esto lo tenemos claro. Pero ¿para qué sirven los CMS, los gestores de contenido? Para crear, clasificar, publicar y editar estos contenidos. ¿Sí? Básicamente. ¿Qué podemos hacer con estos gestores de contenido? Podemos montar un blog, un sitio web, un portal de noticias, un portfolio, podemos montar una tienda online, una plataforma de servicios de noticias. ahora están de moda los cursos online también, foros, redes sociales, laborales e incluso hasta CRM podemos manejar con un gestor de contenido. Todo esto podemos hacer. Nos vamos a basar en la charla de hoy, en lo que ya todos conocemos, que son los, los libres, los genéricos como Drupal, Joomla, WordPress, los temas enfocados a e-commerce como Magento y PrestaShop, Wikimedia para Wiki, no media Wiki en realidad, Moodle por ejemplo para e-learning. Hay muchísimas plataformas y muchísimas más, pero básicamente... Estos son los más conocidos. Ok. ¿Alguien me puede decir qué web está hecha con qué gestor de contenido? ¿Cuál de más tenemos? La de Wordpress. ¿La última, ¿La última Wordpress? Vamos ah, ser <risa> Claro, pero se trata de ese. Ahí lo vemos. O sea, básicamente, logramos resultados similares, ¿sí? Por supuesto que la complejidad radica eh, en la instalación la administración o en la configuración, depende eh, qué CMS utilicemos. Pero los resultados, podemos obtener resultados muy buenos y son similares. En, básicamente, para el usuario final no hay diferencia. ¿sí? Nos encontramos con portales bastante robustos. Por ejemplo, tiendas. Lo mismo. Hagamos una prueba. Prestayopla del medio. Prestayopla del medio, tenemos WooCommerce, y tenemos Magento. Netflix, Bien. Entonces podemos obtener portales, tiendas, sitios web. El tema de eh, las diferencias en cuanto a gestores de contenidos, visualmente eh, va a estar en lo que nosotros somos capaces de adaptar, ya sabemos que para cada gestor de contenido hay plantillas, plugins, las plantillas nos visten la página, los plugins nos brindan funciones extras para personalizar eh, justamente ¿no? las acciones o las funciones de nuestros portales. Básicamente es una cuestión de creatividad y cómo nos estamos más cómodos con tal o cual el gestor de contenido. Por ejemplo, los paneles de administración, esto ya es más fácil. Pero vemos que hay similitudes, o sea, no es una gran diferencia. Por lo menos en principio, las instalaciones son relativamente similares, los paneles eh, o los dashboards son similares, lo que podemos lograr visualmente es similar. Entonces, estamos hablando que en esta guerra de, de gestores de contenidos no, realmente no tiene sentido, sino que lo que nos conviene es eh, adaptarnos a que, que más se adapten a la solución que nuestro cliente necesita, que nuestro proyecto necesita, o que nos quede más cómodo para manejar, nada más. Ahí están las paneles de administración. Pero esta es una pregunta que siempre charlamos con la gente de ambas comunidades, ¿no? Porque está todo este tema de gestores de contenido sí o no, programamos una web desde cero sí o no. Pero evidentemente, el mercado demanda gestores de contenido. ¿Sí? ¿Y por qué los demanda? ¿Por qué? A ver, ahí vamos a separar la, eh, los temas eh, en dos ramas. Uno está en nosotros como proveedores de servicio, de por qué elegiríamos un gestor de contenido. Pero lo que vamos a enfocar acá ahora de momento un poquito es por qué los clientes terminan eh, cargando proyectos con gestores de contenido. Y tiene que ver con los temores y realidades del mercado. Yo hace cinco años que estoy aquí en Ecuador y le pude encontrar la vuelta al mercado porque las páginas web que hago yo, que yo no soy programador y que las hago con gestores de contenido, <coughs> las pueden hacer ustedes muchísimo mejor porque son programadores, para poder agarrar un diseñador gráfico que sepa implementar gestores de contenido y me hace una web súper espectacular visualmente, que seguramente lo venderá más caro al cliente final. Entonces, es en sí, decir, hablaba con un colega de también, que también, que desarrolla páginas web en WordPress, y me planteaba el tema de los edicionados, dice, no, los edicionados, están muy bien, yo he hecho páginas por 150 dólares con un gestor de contenido, porque en aquel momento... Que estaba muerto de hambre y tenía de costo unos 70 dólares. En el momento... Que Entonces la diferencia en el mercado no está en el si yo puedo hacer una web mejor que vos o no, sino en todo el contexto de servicios. Yo me di cuenta todos estos años que aquí, bueno, el cliente, ya más o menos, no, no voy a descubrir la pólvora, ¿no? pero el cliente no quiere esperar. Quiere que se vea profesional, ¿no? Bueno, bonito y barato siempre. Que lo pueda administrar cualquiera porque hay mucho problema en el mercado de que el webmaster se me fue, el que me registró el dominio no me responde el teléfono, o me pide plata para darme las claves. ¿Sí? Entonces necesitan que eh, esto sea así. Eh, se, va, se va franco, el que entra ya lo puede manejar, no necesita Tener que ver todo código no necesita aprender nada extraordinariamente nuevo. Quiere pagar lo menos posible, esto lo sabemos por siempre. Esto que decía que tiene que ver con los temores, ¿no? El abandono del webmaster. Eh, bueno, los costos elevados tienen que ver con los temores y con las realidades, ¿no? El incumplimiento, los tiempos extensos, el secuestro de materiales que me encontré con muchísimo caso, esto de que querés tu página pagarme tanto, eh, los accesos a tu dominio pagarme tanto. Entonces, me empecé a dar cuenta que no importaba el gestor de contenido que utilicemos, pero sí necesitamos un gestor de contenido. Justamente y principalmente, ¿por qué? Por los tiempos, por los costos bajos, ¿sí? Porque lo puede administrar cualquiera, la tranquilidad que tienen los clientes. Cuando vos les decís, yo te monto algo bueno, bonito, decente, ¿tampoco, ¿no? Los costos no son económicos, estamos hablando de web de situadores, el mercado, digamos, sabemos que hay esas cosas, pero uno tiene que mantener los precios del mercado. Pero el tema es si la tranquilidad de decirle, eh, vos quedate tranquilo, que yo me voy y el que venda esto lo sabe manejar. ¿Sí? No me vas a necesitar a mí. Me, me podés contratar a mí de momento porque te queda cómodo, porque te parezco bueno, por lo que quieras. Pero mañana me voy yo y el que venda. Lo puede continuar. Entonces tiene que ver con esas cuestiones. Bueno, la falta de seguimiento del cliente también es un tema que, que lo vamos a, a tocar. Decía esto: ¿qué se me es elegir? Hay una cosa muy loca que es: no, porque yo uso Drupal, porque es mejor que Word, no, Google, porque es mejor que Drupal. Y en realidad, cada uno tiene su, su perfil de usuario. ¿Sí? Yo utilizo, no utilizo mucho Drupal, lo no utilizo poco porque realmente yo sé que le sacaría más provecho si supiera programación. y No tengo esos conocimientos necesarios para realmente sacarle el cubo a Drupal. Entonces, evidentemente, ahí hay el perfil usuario que lo puede explotar más que yo. Eh, utilizo WordPress porque por la versatilidad, por la flexibilidad y porque para mi cliente no le tengo que explicando demasiado. Entra acá, fíjate, tenés todo absolutamente fácil, o sea, lo aprenden a manejar súper rápido, Joomla, creo que está en un nivel intermedio, no sé si eh, que se conmigo, pero el que debemos elegir es el que mejor cumple y se adapte con las necesidades del cliente, porque a la larga va a ser él o un empleado suyo o quien sea, el que va a terminar administrando la plataforma. ¿Sí? Por más que yo me sienta cómodo con un CMS, yo sé que el usuario final a lo mejor va a necesitar lo más sencillo posible. Y no solamente, por eso bueno, es lo que estoy mencionando, no solamente dejar al presente, decir si esta plataforma ahora es lo más lindo que, que hay, es lo mejorcito que te puedo hacer, pero también proyectarlo hacia adelante. ¿Qué necesitamos? Eso todos lo saben, pero por si no, para hacer negocios con gestores de contenido, dominio, hosting, el gestor de contenido, temas y plugins o templates. Y módulos, como ustedes los quieran llamar. Esto es lo que nosotros les explicamos siempre a los clientes, dominio, lo es que ustedes soluciones avanzados, no tengo que explicar demasiado. Pero eh, los costos para montar un sitio web hoy, con un gestor de contenido, con una plantilla que podamos adquirir, plugins o módulos que podemos conseguir gratuitos, pero siempre considerando que podemos eh, necesitar algunos de pago que nos den una función específica para e-commerce o que nos den una función específica para nuestra web de servicios podemos estar hablando con hosting de dominio de 200 dólares como para iniciar que o sea, me parece que no está mal para dedicarse a esto no okay. vamos a hablar de los beneficios de los vectores de contenido pero después vamos a hablar también de los o sea, no podemos evitar el tema este de programamos, usamos gestores, ¿cuándo usamos gestores? ¿cuándo programamos? También vamos a meternos un poco con los constructores web. Pero como dijimos, los gestores de contenidos nos, brindan, nos, nos permiten trabajar con costos más bajos a nosotros y al cliente. ¿sí? Esto tiene incidencia directa con el, la mejora de tiempo. Hay clientes que no quieren esperar tres meses a que uno le desarrolle una web, generalmente. Y tengo que hacer hincapié fundamentalmente en las pymes, quieren eh, eh, todo ya. ¿sí? Los gestores de contenido nos permiten eso. Fácil aprendizaje para el usuario final, porque cuando le entreguemos la web, ellos van a tener que administrarla y van a necesitar que cualquiera pueda hacerlo. La cuota de mercado de los gestores de contenido hoy es alta, ustedes ya saben, que el 50% de la web está hecha con gestores de contenido. ¿Sí? Bueno, WordPress tiene la mayor cuota de mercado, Drupal le sigue atrás, Google está bajando, pero en las páginas de internet de todo el mundo, el 50% está hecha con gestores de contenido. Nos permiten tener proyectos o negocios escalables, ¿Sí? podemos empezar con un blog, seguimos de ese blog, de repente lo transformamos en un sitio web institucional o profesional, y ya tenemos nuestra página web con el blog, y a partir de ahí se nos ocurre que podemos empezar a vender productos online. Bueno, instalamos unas funciones de tienda y no necesitamos instalar todo de cero o, o dar pasos para atrás, sino que vamos siempre para adelante. Y las comunidades... Sabemos que son grandes, tanto en Drupal, WordPress y demás, Prestayor también, y las otras. Eh, hay una comunidad muy grande que nos aporta también valor agregado para lo que lleguemos a necesitar. Ahora, también hay desventajas, por supuesto, que tienen que ver con los recursos del servidor. Hay muchos gestores de contenido que consumen muchos recursos en el servidor. No todos los servicios de hosting están adaptados y preparados para los gestores de contenido, eh, soporte técnico, generalmente ahí nos tenemos que rebuscar bastante, si no la tenemos clara en la herramienta que estamos manejando, mucho código basura para mi gusto, ¿sí? cuando instalo un gestor de contenido a veces cuesta más realizar mantenimiento, eh, obviamente no, no se va a comparar nunca con una página programada desde cero pero bueno, son algunas desventajas, ahora lo que tenemos que evaluar, eh, lo que el cliente debe saber siempre es, ok, beneficios, ventajas, qué preferís, y siempre van. La mayoría de las pymes, puntualmente, siempre van a terminar eligiendo un gestor de contenido Los mitos sobre los gestores de contenidos que no necesitan inversión, porque son gratuitos, porque son libre, y siempre necesitamos inversión, desde el costo y el dominio para empezar, a mínimamente alguna plantilla decente que podamos modificar, o algunos módulos, plugins que necesitemos para funciones avanzadas específicas. Eh, que no necesita mucho tiempo también es relativo. Si nosotros somos usuarios avanzados, y que, o relativamente avanzados, que sabemos instalar gestores de contenido y personalizar plantillas, y acomodar el contenido más o menos, listoso, el tiempo de trabajo no es mucho. Pero que luego sí se necesita tiempo para aprender a fondo la herramienta o para aprender a, hacer, a realizar el mantenimiento ¿sí? sobre todo por parte del cliente, de la no hablar. Que no necesita actualizar, ¿no? generalmente, y esto sucede mucho, cuando realizamos páginas web con gestores de contenido, los clientes piensan que no es necesario actualizar la página. ¿no? Que ya cuelgan el sitio ahí y ya está. Y esto es beneficioso para los que trabajamos con gestores de contenido, porque realmente ahí también terminas enganchando al cliente. Cuando les haces es que el no se tomar conciencia de que el gestor de contenido necesita actualización por seguridad, por compatibilidad de, de complementos, eh, realmente les ahí tener una cuota de mercado bastante grande para trabajar todo el año. Que no son seguros, seguros, seguros en realidad, no hay casi nada, pero eh, ya sabemos que son las actualizaciones permanentes de los gestores de contenido. De, esos problemas de seguridad que pueden ir surgiendo se van a solucionar. Que son todos iguales, cuando no lo son, como dijimos. Eh, Drupal tiene un perfil un poco más técnico, más avanzado, si le queremos sacar realmente jugo, y WordPress en realidad lo puede manejar cualquiera. Que no hay que tocar código. Generalmente no, si queremos hacer algo sencillo. Pero si queremos personalizar funciones, si queremos realmente sacar más provecho de la herramienta que lo estamos funcionando, seguramente siempre nos vamos a terminar metiendo en el código de una u otra manera. Pero en esto retomo lo que decía con respecto a los negocios con gestores de contenido, que se pueden hacer. ¿sí? El mayor problema que hay aquí en el Ecuador con respecto al mercado de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, de los profesionales, eh, no es tanto eh, la web que ellos necesitan o el sistema que utilicemos, sino que tiene que ver con otros factores. Tiene que ver con la atención al cliente pura y exclusivamente. ¿sí? Eh, preguntar necesidades, ofrecer más servicios, fidelizar al cliente, solucionar problemas técnicos y de marketing, porque eso es lo que está eh, requiriendo el mercado, el soporte permanente. Nosotros nos dimos cuenta que cuando empezamos a eh, ofrecer servicios integrales se nos empezaron a disparar los negocios. No era cuestión de decir, hola, ¿necesito una página web? Usted sí me recomiendo, Juliano, perfecto. ¿Qué web necesita? Ah, listo, yo se la hago. Muy bien, aquí tienes un web y me fui. Ok, lo hacíamos el trabajo, pero en un momento nos empezamos, empezamos a escuchar a los clientes y nos empezamos a dar cuenta de estas cosas, algunas de las que mencionaba al principio. Fulano se fue con el dominio. Y lo empezamos a ver repetidas, repetidas veces, ¿no? lo empezamos a escuchar repetidas veces. Entonces, ok, ¿cómo le solucionan la vida de este tipo? Desde, yo le hago la web, pero yo le registro el dominio. Y no encuentro a quien me registre en el hosting, no me responde. ¿Qué hago? Ok, la un servidor y a mis clientes le ofrezco yo el hosting. Entonces, de repente llego y. ¿Qué necesita? No se preocupe, yo le hago todo. Y aquí tiene todas las clases. Si tiene que insultar a alguien, me insulta a mí. ¿Sí? Si tiene que hacer juicio a alguien, me hace juicio a mí. No hay problema. Ahí empezamos a tranquilizar clientes. Y ahí se empezó, empezó a crecer el negocio. Y después nos dimos cuenta de otro punto sumamente importante: al seguir escuchando al cliente. ¿Sí? Empezamos a hacer seguimiento. Empezamos a entrar como nos confiamos en las claves, empezamos a entrar a en los gestores de contenidos, empezamos a ver las actualizaciones. Uno, uno, por supuesto, no tiene que presentar la información la propuesta muy técnica al cliente, entonces empezamos a informar de que sus sitios web necesitaban actualizaciones, ¿sí? algunas de las más importantes por seguridad, otras por compatibilidad, otras por funcionamiento, en fin, pero siempre informar y tranquilizarnos. Entonces nos empezaron a pagar mensualmente para que nos ocupemos de su web. Un cliente una vez me planteó, incluso porque tenemos clientes en otros países también, porque se fueron corriendo la web y nos fueron recomendando, y me dijo algo que me abrió un poco la cabeza, que dice, yo no sé de sitios web, y si yo contrato a alguien para que me mantenga mi sitio web, yo en que ese tipo me va a decir, tu web necesita tal cosa. Te la hago y yo voy a decir, ok, sí hace nada. El problema. Lo único que yo necesito saber es en qué estado está el trabajo. El tipo tiene una tienda online, vende permanentemente. Entonces, con, el anterior, con la anterior empresa que trabajaba, eh, al no estar actualizado el gestor de contenido inyectar un código malicioso, se le cayó la tienda, ¿no? Entonces uno empieza a escuchar a los clientes cuál es su pensamiento, cuál es la problemática. El tema es que el gestor de contenido, repasando un poquito, tiene, una, tiene mucho mercado, por todos los puntos que vimos antes, ¿no? Por los beneficios que tiene para el cliente final. ¿Eh? No espera mucho, no gasta demasiado, gasta, pero no gasta demasiado, no espera tanto, no hay que trabajar en soluciones específicas a largo plazo, sino que está, está, que instalamos, la tienda, se la tienda, necesitas hacer un seguimiento cada usuario, se ¿sí? los un ese seguimiento cada usuario. No hay tanto lío de implementación. Y el problema, después empiezan es otros problemas que tienen que ver con la atención y con el estar pendientes. ¿Sí? Entonces, el gestor de contenido en el mercado es demandado, pero funciona muchísimo más el negocio cuando empezamos a pensar más allá de montar un sitio web. Eso es lo que venimos a plantear para de hoy aquí. ¿Sí? El soporte permanente es eh, el cliente me llama la tienda ¿qué necesita. Y lo soluciona, básicamente, ¿sí? O llamar y necesita algo. Y siempre va a necesitar algo. ¿bien? Entonces, siempre tenemos en la comunidad estos debates donde programamos o instalamos eh, gestores de contenido. ¿no? Como yo no soy programadora, siempre salgo perdiendo. Pero eh, cuando analizamos realmente los resultados de todas nuestras empresas, vemos que en realidad las soluciones sirven. O sea, todas son las soluciones sirven. Sí, por algo está la discusión, por algo está la demanda del mercado de una y otra cosa. Ya sabemos que para programar necesitamos más tiempo de desarrollo, eh, necesitamos más eh, protagonistas en el desarrollo de un proyecto, ¿sí? porque lo ideal sería tener un programador y un diseñador gráfico, por lo menos, eh, aunque últimamente en estos tiempos terminamos todos perdiendo de todo, ¿no? Pero mayor control de código, eh, que obviamente está mucho más optimizada esa web, y que con los gestores de contenido, bueno, del otro lado nos hace un poquito de peso, en parte de implementación, que no necesitamos tanto un programador sino que, tal vez un diseñador gráfico que sea buen implementador, nos puede sacar un poco de ventaja de, de ese lado. Pero también decíamos, ¿no? mucha basura con las plantillas, con los players, sobre todo si no sabemos hacer instalaciones o mantenimiento de esas instalaciones. Eh, bueno, mayor riesgo de bajo rendimiento es el momento siempre. Y por último toquemos un poquito esto de los constructores de sitio. Eh, no sé si ustedes están a favor o en contra de estos constructores de sitio, yo más o menos me imagino la respuesta. Bueno, ¿no? Totalmente. Pero ¿qué pasa? Ahora hay una movida acá también en el país donde están empezando a ofrecer, donde están armando fuerzas de venta, están empezando a ofrecer a todas las pymes eh, estos servicios, ¿no? que tienen planes de 5, 10 dólares mensuales, 15 dólares mensuales. Y el otro día cometieron el error de invitarme a una capacitación, de... yo no sabía dónde me metía, porque no me avisaron. Cuando llego estaban hablando de todos los beneficios que tenía la constructora visual y en realidad la capacitación de los vendedores y me pidieron opinión, no sé qué esperaban de mí pero definitivamente no les, no les favorecían en nada porque... bueno acá está más o menos lo de side point los precios que tienen aunque son precios iniciales porque después ya a partir de que renovás te empiezan a correr más caro ¿Eh? los típicos de Witts entonces como vemos, tienen características que son de contra pero básicas, ¿Sí? que no nos permiten desarrollar proyectos. Y que en realidad, aquí lo que está tratando de hacer ahora en el mercado tiene que ver con hacerle creer al emprendedor, a la, al dueño de un pequeño y mediano negocio, que esto le va a favorecer, porque por bajo costo tiene una herramienta con la que puede hacer un sitio web. Cuando en realidad, porque ponía un ejemplo ese día que sea Florería de González, de bueno, González vende flores, González no hace sitios web. ¿sí? Entonces, a González recomendarle que siga vendiendo flores y que no se meta a hacer sitio web. Está bien, González va a adquirir este plan, eh, cualquiera que sea, y va a agarrar la herramienta y la va a empezar a investigar. Pero bueno, González se dé cuenta que perdió 12 horas de su vida y no le quedó una, una mínima página viable como él la imaginaba en su cabeza, González va a abandonar la herramienta. ¿sí? Y dice, no, no, pero eh, nosotros los enganchamos por un año. Y bueno, entonces le está sacando todo ese dinero, esos nueve, diez meses restantes que González resistió le vas a sacar el dinero, y el tipo va a tener que invertir en gente como nosotros para que le acomode esa web. ¿sí? Aparte, González no te va a preguntar si tiene características para el posicionamiento web, si tiene herramientas que les sirvan para marketing digital, etc. Entonces, bueno, esto es lo que están introduciendo en el mercado y con lo que vamos a tener que también lidiar eh, al momento de ver con clientes. ¿sí? Herramientas intuitivas, pero básicas, versatilidad y escal escalabilidad limitadas, necesidad de conocimientos avanzados, yo creo, tengo la opinión de que, para sacarle realmente el jugo a un constructor web como los que vivimos necesitamos tener conocimientos demasiado avanzados, porque ¿Sí? la herramienta es tan básica que necesitamos saber con qué contamos y con qué no, y cómo solucionamos esa falencia que trae la herramienta. Y esto es importante, la deserción, el desperdicio de recursos, ¿no? tiempo y dinero para las empresas o los negocios que invierten en estos constructores web. Ok, pero ¿de qué depende entonces elegir la herramienta para cada cliente, para cada proyecto, para cada negocio, de la complejidad del proyecto, del tiempo que el cliente requiera ¿sí? para que esté listo ese proyecto y del presupuesto que tenga? Siempre. Entonces, otro factor importante de por qué los gestores de contenido tienen mucha demanda en el mercado. Esto siempre lo recomiendo. Los gestores de contenido son buenísimos para validar proyectos, para validar negocios. Si ¿sí? Sí, yo tengo que invertir. Porque yo siempre voy a preferir realmente tener un programador al lado que me desarrolle el proyecto a medida. Siempre. Pero porque uno sabe realmente cómo o sea, lo que hay atrás. Pero, cuando vienen amigos, o cuando vienen pequeños emprendedores, ¿sí? gente que tiene muchas ganas de hacer un negocio, eh, la web se, se toma una herramienta que tenga tal vez formularios de contactos, o formularios avanzados, etc. Tal vez, como decíamos, con 100 o 150 dólares lo podés montar y te das cuenta si tu proyecto funciona o no. Después, si ves que hay respuesta, eh, bueno ya invertís en una plataforma o una aplicación más complicada más, más específica también eh, el otro día me llamaba uno de los chicos de, de los cuales nos juntamos y damos charlas y talleres y decía Franco seguí tu consejo sí, el tipo lanzó una aplicación para compartir viajes a universidades etc. Eh, para compartir vehículos y lo validó por un gestor de contenido, en el momento que él se dio cuenta que tenía 400 inscritos dijo, ok, esto tiene salida en el mercado, esto tiene un lugar en el mercado. Ahora voy a empezar a invertir. Entonces por eso recomiendo mucho también los gestores de contenido para eso. Y este es un ejemplo que siempre pongo, que lo exagero un poquito, los 50.000, en el caso de los 50.000 versus los 150, dólares. Bueno, los 50.000 sí. sí, los 150 tal vez fueron 300 pero sí existe. Eh, cuando yo llego al Ecuador trabajaba, eh, uno de los primeros lugares de trabajar fue una agencia que tenía portales de empleos y otros servicios online. Eh, se les ocurrió montar una cuponera online. ¿sí? Ellos querían entrar en el negocio, estaba en 2012, 2013, estaba el auge de los cupones online acá en el Ecuador y querían sacar una plataforma de eso. Perfecto, se estudió el mercado, se estudió la competencia, tuvimos que estudiar en las distintas plataformas de la competencia cómo funcionaba. Y cuando vimos cómo funcionaba, lo propusimos hacer con cuerpos Y el dueño de la empresa dijo que no, porque la plataforma tenía este que ser, de la gestoria de contenido, como que el tipo no le gustaba, ¿no? o sea, eso lo tiene cualquiera, nosotros tenemos que tener una plataforma exclusiva con código, no nuestro, o sea, no teníamos que sentir que era un Google de alguna manera. Lo cual a mí me pareció una locura. Y empezamos a sacar cuentas con un compañero, claro, de los arriendos de oficina, tenía dos diseñadores gráficos, dos programadores, yo que era el coordinador del área de marketing y técnica, eh, el área de marketing que tenía tres personas, eh, un equipo de venta que llegó hasta ocho personas, que no vendió nada. En fin, todo eso lo sostuvo por un año. ¿Sí? Y más o menos estimábamos el costo en que en ese año se invirtieron 50 mil dólares. Ahora, como yo estaba impresionado que se podía hacer con WordPress, porque había visto plantillas que eran de cuponera de descuentos y bla, bla bla bla, entonces me compro una plantilla para sacarme la duda. A medida que iba trabajando en aquella cuponera, en las oficinas, cuando llegaba a casa a las 8 de la noche, me ponía a trabajar en mi propia cuponera. Con un rector de contenido, con plantillas y con plugins. ¿sí? En dos meses hicimos lo que la empresa se logró en un año. ¿sí? Y el proyecto después no funcionó, porque no tuvo mercado. El, la, el modelo de negocio, no, no, para mí estaba buenísimo, igual el modelo de negocio, pero no funcionó. Y se cerró la plataforma. ¿sí? Y se perdieron más o menos unos mil dólares. Okay. Nosotros, con mucho menos, pudimos montar eso. Entonces lo que yo siempre recomiendo con esto de validación de proyectos, primero, es eh, y con los vectores de contenido entonces podemos lograr cosas mucho más potentes en cuanto a marketing y comunicación digital eh, y validación de, de, de negocios. Básicamente, esta ha sido la charla de